Hoy en Noches de Census, recuperación de saldos a favor de impuestos. Presenta Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, Maestro Wilfredo Fabián García.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 En sus recuperación de saldos a favor de impuestos. Presenta maestro en impuestos Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, maestro Wilfredo Fabián García. Que sean bienvenidos. Este es su programa Noches de Census. Hoy, 8 de junio de este año 2022, donde pues tenemos un día bastante importante lleno de noticias ahí que algunos estaban esperando, lleno de algunos acontecimientos que nos da a conocer el SAT mediante algunos comunicados, pero también un día importante ya que el día de hoy tenemos nuestro programa de noches de census y pues hoy vamos a estar tratando el tema de recuperación de saldos a favor de impuestos y eh, va a estar a cargo de nuestro invitado del día de hoy, el maestro Wilfredo Fabián García, y en este sentido, pues ahorita ya, ya lo, voy a, lo voy a presentar para que ya empecemos esta plática del día de hoy. Sean bienvenidos, todo nuestro auditorio, y esperemos que pues, puedan compartir esta señal para que pues, cada día seamos más los que aprovechemos el conocimiento de nuestros invitados. Nuevamente, eh, les reitero mi nombre, Pedro Carlos Ramírez García, los saludos del Estado de Oaxaca, en esta ocasión con nuestro programa Noches de Census. Y pues voy a pasar a la presentación de nuestro invitado del día de hoy para que lo conozcan, para los que ya lo conocen, que ya están al pendiente aquí de, las, de los conocimientos que nos va a compartir, pues es el maestro Wilfredo Fabián García, él es contador público con más de nueve años de experiencia, especialista en impuestos, fundador del despacho contable WF Consultoría, escritor y ponente a nivel nacional en distintas capacitadoras, exponiendo diferentes temas fiscales. Dentro de sus estudios tiene cuenta con la maestría en impuestos, la licenciatura en contaduría pública, estudiante de la licenciatura en derecho y está certificado como agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También es expositor en varias capacitadoras y también como datos de interés tenemos que es autor del libro Estudio integral de los asimilados a salarios, Editorial Thomson Reuters y autor del libro Plataformas Digitales, su regulación fiscal, de editorial ICEF, articulistas de la revista PAF, actualizándome.com y consultorio fiscal de la UNAM, y socio de la Asociación de Contadores y Fiscalistas de México, ACOFIRE. Eh, dentro de los cursos que he impartido, pues encontramos variedad de cursos como tratamiento integral de asimilados a salarios, plataformas, sector primario devoluciones de saldos a favor, que es el tema que del que nos va a hacer el favor de platicarnos el día de hoy, cierre anual de asociaciones, sociedades civiles, estímulos fiscales, declaraciones del REPS, estímulos fiscales 2022, cierre anual de suelos y salarios, reglas del reciclo, diplomado de personas físicas, entre otros más cursos que ha impartido el maestro Fa, Wilfredo Fabián. Pues sea bienvenido maestro Wilfredo a este su programa Noches de Census es un gusto siempre tener a personas que nos van a aportar y vamos a estar platicando el día de hoy de este tema de las devoluciones de saldos a favor de impuestos. Les dejo los micrófonos maestro para que pues eh, salude a nuestro auditorio y podamos pues empezar a platicar de este tema que considero bastante interesante pero que en algún momento también la autoridad pues nos acotó mucho en en ese sentido de de cuando se quita la compensación de algunos, algunas trabas o algunos obstáculos en los cuales nos podemos encontrar cuando tramitamos alguna devolución de impuestos, de saldos a favor, o qué pasa con el pago del indebido, etcétera, etcétera. Pues ya bienvenido maestro, un gusto tenerlo aquí entre nosotros. ¿Qué tal maestro? Muchas gracias por la invitación, gracias a Censos y a todo el auditorio que nos sintoniza en esta hora de la noche, pues, día este 8 de junio, como bien comentaba usted, pues hoy fue un día por ahí un poco estresante con el tema de este, que se amplía el, paso, el plazo perdón, para poder empezar con eh, el timbrado de la versión 4.0. Pero bueno, eh, damos la bienvenida a nuestros amigos, eh, los invitamos a que nos estén llegar sus dudas, preguntas, sugerencias, también alguna queja que por ahí llegaran a tener sobre el tema y pues bueno, aquí atento a cualquier este Comentario, contador. Claro, pues ya, ya para iniciar en, en, en materia, igual, pues al, al auditorio, pues va a estar aquí nuestro, nuestro invitado, el maestro, para, pues, para resolver ahí las, las preguntas que nos puedan hacer ahí. Saludos a todos los que ya se están conectando. Y pues eh, vamos a iniciar con este tema de, de la recuperación de los saldos a favor o de las devoluciones de esos saldos a favor, en el sentido de que, pues muchas veces pensamos, o yo creo que la mayoría de las personas asalariadas piensan que que la única forma de tener saldos a favor va a ser eh, en, en ese mito, en esa cuestión que se piensa de las deducciones personales, o que yo como asalariado en algún momento me van a regresar mi mi eh, el ISR completito, o me van a regresar el importe completito de lo que yo pagué en, en gastos eh, médicos, hospitalarios, dentales, y toda la gama de deducciones personales, adicionando al estímulo de colegiaturas que existen, pero también nos encontramos con una posibilidad más amplia de poder recuperar saldos a favor, no siendo asalariado, sino teniendo alguna otra actividad, como pudiera ser la actividad empresarial, el servicio profesional, el arrendamiento, las personas morales también tienen esa posibilidad. ¿Cómo pudiéramos empezar a entender esta parte, maestro, de la recuperación del saldo a favor? ¿Cuándo puedo yo solicitar o entender que tengo un saldo a favor, el cual tengo el derecho ¿O tendría ese derecho de poder solicitar que me lo devuelva? Sí, perfecto, maestro. Si bien es cierto, déjeme comentarle que en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues nos establece que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que van a proceder conforme a las leyes de la materia. En este sentido, déjeme comentarle que como bien comentaba usted hace un momento, que no solamente el hecho de que seamos asalariados, que tengamos una actividad empresarial y generemos un saldo a favor, tenemos ese derecho, porque viene establecido en la Ley Federal de Derechos de poder solicitar esa devolución. Sin embargo, no solamente en el ámbito federal, porque la redacción dice las autoridades fiscales. En este sentido pues autoridades fiscales comprendidas como el Seguro Social, el Infonavit, este las dependencias a nivel estatal, por ejemplo, el pago del impuesto sobre nómina que hayamos pagado indebidamente. Claro que cada una de ellas va a tener sus tiempos, sus requisitos para que en su momento proceda esta devolución de ese saldo a favor. Porque como bien sabemos, el plazo para que la autoridad fiscal en este sentido, eh, el SAT nos haga esa devolución es un plazo de 40 días, pero cada entidad, por ejemplo, el Seguro Social tiene un plazo diferente. El Infonavit también tiene otro plazo diferente, pero a la misma redacción también nos establece que nos habla del pago de lo indebido, pero en la ley, contador y nuestros amigos, no encontramos una definición de que es un saldo a favor o de un pago de lo indebido. Sin embargo, hay una tesis por ahí de jurisprudencia que nos establece cuándo es un saldo a favor y cuándo es un, un pago de lo indebido. Y nos dice que un pago de lo indebido deriva de una operación meramente este, aritmética, de, de un procedimiento, perdón, de un procedimiento. Es decir, un ejemplo. Resulta que en el mes de febrero eh, estoy calculando el pago de, del impuesto sobre la renta el provisional. Resulta que son 80 pesos, pero por error, este anoto que son 800, al final pago 800. Si nos damos cuenta es un error aritmético. Luego, el saldo a favor nos establece que es de un procedimiento que viene establecido en ley, en donde, por ejemplo, para llegar ese, a ese saldo a favor, pues tenemos en primer lugar los ingresos menos las deducciones, Luego nos da un resultado como la base que es sujeto a, a, a gravable Luego llegamos a un impuesto determinado previo, una vez que ya sea aplicando la tarifa establecida o en su momento multiplicado por la tasa tratándose de personas morales. Luego descontamos lo que son los pagos provisionales, la retención de ISR, etc. Algún estímulo fiscal que hubiera. El resultado es un impuesto a cargo o en su momento un saldo a favor entonces en ese sentido la la tesis establece que este saldo a favor deriva de un procedimiento que viene establecido en ley y el pago de lo indebido deriva de un procedimiento aritmético lo que comentábamos algún error que se haya este cometido en su momento perfecto fíjese que eh... Para iniciar esta plática, precisamente, uno de los puntos importantes, y yo creo que muchas veces confundimos eh, pues los contadores, los, los administradores, o los que en algún momento hemos escuchado estos términos, y pensamos que eh, saldo a favor y pago del indebido en algún momento, como tendría el derecho que me lo regresen, pues viene siendo lo mismo. no Y yo creo que es importante esta primera separación de los conceptos, dando el origen legal, como aparece en el Código Fiscal, y precisamente identificar las diferencias que existen entre el saldo a favor y el pago del indebido. Como su nombre lo indica, el pago del indebido pues es algo que no debí pagar como tal, ¿no? Como lo menciona aquí el, el maestro Wilfredo, pues por un error aritmético. Y en ese sentido, eh, el saldo a favor, me, me refiero a lo que nos... Eh, nos compartió aquí el maestro en este ejemplo de que se deriva de un procedimiento como tal establecido en la ley ejemplo más clásico yo creo que está el, el del IVA donde pues de acuerdo a un acreditamiento que me permite la propia ley de acuerdo al cumplir con los requisitos de ese acreditamiento y al ser mayor este IVA que generé mediante el traslado que me hicieron pues generó un saldo a favor de ese impuesto ¿No? Porque así está eh, contemplado en la disposición, en este caso, la ley del IVA. Pero el pago del indebido, pues, es algo que, que no, no debí pagar como tal. Yo creo que, si no, me, si no me equivoco, por ahí un pago del indebido pudiera ser, en algún error, eh, me voy a permitir adicionar a lo aritmético un error también de tipo operativo en materia de declaraciones, porque... Eh, ha pasado y precisamente la autoridad en estos últimos años lo que ha hecho es de que, oye, me debiste pagar eh, ISR, por ejemplo, el, las retenciones, vamos a ponerlo en ese ejemplo, me debiste pagar ISR de, de servicios profesionales y me lo declaras como ISR de arrendamiento, ¿no? Entonces, ¿y, y qué te dice? Pues no no, no te los puedo tomar, eh, compensar como tal porque no, no lo permite ninguna disposición, en ese sentido considero que pues Pagué algo que no debí pagar, ¿no? Ya, ya metiéndonos al, al concepto de pago del indebido. Por ahí la, la tesis que nos comenta el maestro, bastante, bastante importante, y creo que por ahí el, la autoridad también, si no mal recuerdo, en algunos criterios eh, normativos, me parece que de código fiscal, también hizo su apresa, eh, apreciación con respecto a la diferencia del pago de lo indebido y el saldo a favor, que eh, manifiesta. En resumen, lo siguiente: que el pago del indebido se refiere a aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeuda al fisco federal, pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que la ley le impone la ley de la materia. Y en cambio, el saldo a favor no deriva de un error de cálculo aritmético, como lo mencionó el maestro, o de apreciación de los elementos que constituyen la obligación, sino que resulta de la aplicación de la propia mecánica establecida en la ley de la materia. Entonces, por ahí la autoridad en sus propios criterios, pues también nos dio una luz de, de esta diferencia que existe entre los eh, saldos a favor como tal y el pago del indebido. Continuando con, con esta apreciación ya del saldo a favor y el pago del indebido y ahora sí como nos mencionaba el, el código fiscal de la federación en el artículo que refiere el maestro Wilfredo, pues entonces la autoridad estaría obligada a regresármelos o, o, o qué procede ahí, maestro, con respecto a esas cantidades, o que pagué de más en exceso, o que en realidad se derivaron de una mecánica de cálculo que se establece en alguna de las disposiciones. Ok, va a depender, este, maestro, de, de la situación que se haya, que se haya dado. En el caso de un pago de lo indebido, tenemos dos opciones. Solicitar ese saldo a favor que se, ese pago que se, Vaya, valga la ronda, que se pagó indebidamente, podemos solicitar esa devolución de ese saldo, porque al final sería un saldo a favor. O en su momento, compensarlo. Dependien, depende mucho, dep depende mucho este del, del, del impuesto que se trate, porque acordémonos que para a partir de 2019, se eliminó lo que es la compensación universal, del cual el mismo código nos establece que solamente se va a poder compensar contra impuestos propios. Es decir, que si, si tú tienes un saldo a favor de ISR, lo vas a compensar contra ISR. Por ejemplo, el saldo a favor que se te genere de la declaración anual, lo puedes compensar contra, contra pagos provisionales. Ahora bien, en cuanto al tema de la devolución, yo lo clasifico como dos maneras de poder hacer valer ese saldo a favor en donde en primer lugar tenemos la devolución automática que esta procede únicamente para las personas físicas y hay una regla de miscelánea en donde nos da el procedimiento que debemos de seguir en donde nos establece que si tú tienes un saldo a favor que va desde un peso hasta 10 mil pesos y que previamente tú tienes este precargada lo que es tu clave interbancaria, pues bueno, para el envío de esa declaración, lo vas a hacer a través de, este, de la contraseña. Pero si un saldo a favor es mayor a $10,000, pero no rebasa de $150,000, vas a tener que enviar esa declaración con la firma electrónica. En este sentido la autoridad competente tiene cierto tiempo para que pueda efectuar esa devolución de ese saldo a favor. Y nos establece que para 2022, si nosotros presentamos a más tardar el 31 de julio de 2022, pues bueno, nos va a efectuar de manera automática ese saldo a favor. Ahora bien, la otra modalidad es a petición del interesado. Es aquí cuando nosotros ingresamos al formato de devolución que comúnmente se lo conoce como el formato FED y anexamos este, los documentos que sean necesarios. Va a depender mucho del tipo de impuesto de que se trate porque en el caso de sueldos y salarios que, con, que regularmente es este, el que tiene un poquito de mayor trascendencia, pues bueno, ¿qué documentos vamos a anexar? Vamos a anexar la constancia de retenciones. Sabemos que esa constancia de retenciones el patrón ya no tiene la obligación de poder emitirla por el hecho que, pues bueno, este, anteriormente como recordarán, nuestros patrones nos enviaban este, un PDF donde venían manifestado el salario, etcétera, etcétera. Hoy en día, como eh, asesores, lo que debemos de hacer es, perdón, ingresar al apartado del visor de nóminas para el trabajador descargar esa constancia en donde va a venir manifestado pues el sueldo eh, el ingreso este que es exento, etcétera, etcétera y adicionalmente si esta persona física hizo uso de las deducciones personales, pues bueno, anexar una relación en Excel de esas deducciones personales para eso también, contador y nuestros estimados amigos tenemos que ingresar al visor de deducciones personales. Y aquí es importante tener en cuenta el uso que se le está dando al CFDI sí. por esas deducciones personales. Porque en muchas ocasiones, y no me va a dejar mentir, maestro, que encontramos facturas por honorarios dentales que el uso del CFDI es gasto en general. De manera automática, la autoridad lo va a rechazar. Entonces también es una recomendación para nuestros estimados amigos que nos sintonizan a esta hora de la noche que verifiquen esas facturas por deducciones personales que van adquiriendo por el periodo de 2022 porque aún estamos a tiempo de poder cancelar esas facturas y que se sustituyan con el uso correcto del CFDI porque también a veces este, tenemos como el error de no acudir con un contador que es el especialista y como persona física, pues a veces por el tema de, de los honorarios, etcétera, o, o en ocasiones, porque hay personas que se dedican a este, lanzar ciertos videos en, en diversas plataformas, en donde, pues bueno, como sabemos, ya viene precargada la información, pues se nos hace fácil dar clip a siguiente, siguiente, de tal forma, pues esperanzados de que tenemos un saldo a favor muy considerado, pero al momento que vamos a consultar el estatus de esa devolución de ese saldo a favor, nos dice la autoridad, ¿sabes qué? En tus deducciones personales me anexaste información que no reúne requisitos fiscales. Por lo tanto, ese, ese saldo a favor no es susceptible a esa devolución que, que tú en su momento me solicitaste. Entonces, recomendación que tengamos en cuenta estos puntos y retomando a lo que comentábamos, pues bueno, en conclusión tenemos la devolución automática y la devolución manual. Dentro de, de este periodo, cuando presentemos esa solicitud de manera manual, pues bueno, la autoridad competente tiene facultades para poder verificar la procedencia de ese saldo a favor, es decir, que sea un saldo real. Y es allí donde... El mismo Código Fiscal de la Federación nos establece que la autoridad tiene un plazo de 40 días hábiles después que tú hayas presentado esa solicitud previa de que ese saldo puede estar depositado en tu cuenta bancaria. Pero nos establece también el código que tiene un lapso de 10 días hábiles para poderte requerir información. Esa información que va a depender contador de el impuesto que se esté solicitando, porque en el caso del IVA nos va a pedir información que a veces tenemos como cierto miedo de que nos dicen, ¿Sabes qué? Mejor ese saldo no lo pidas en devolución porque va a venir la auditoría, ¿No? Pero no es así. Tenemos que ser muy cuidadosos con la información que estamos enviando, a atender, eh, la información adicional que nos está solicitando la autoridad y en este sentido, en el caso del IVA, lo que nos va a poder solicitar es, por ejemplo, que cédulas, relación de tus proveedores, este, relación de tus clientes, relación de los bancos, entre otros documentos. También nos establece que una vez que te haya solicitado información en ese primer requerimiento. La autoridad, si no está de acuerdo con lo que tú le enviaste, tiene facultad para poderte requerir en un segundo momento. Y en este sentido también se puede eh, acompañar a través de terceros. Es decir, a terceros solicitarle eh, documentación. De tal forma, contador y a nuestros estimados amigos, una solicitud de devolución de impuestos puede durar hasta un año y medio aproximadamente por parte del de, de, de SAT. No, no así en el caso del Seguro Social, porque por ahí tengo un, un caso de devolución este, de, de RSB que llevamos dos años y todavía la autoridad competente pues no nos ha este, devuelto esas cantidades que tenemos a favor. Ok, maestro, pues fíjese que... Esta parte de, del IVA que acaba de comentar y ahorita vamos a hacer eh, al, algunas apreciaciones también con respecto a lo que, lo que a su servidor también le ha pasado cuando solicitamos ahí algunas devoluciones de IVA, precisamente eh, lo primero que pensamos es ese miedo, ¿no? De que, eh, bueno, de entrada no te va a regresar y es lo que estuvo pasando ahorita con las automáticas y, y atendiendo a lo que, los, lo que nos menciona aquí el maestro Wilfredo de que... Tenemos estos dos caminitos, ¿no? O solicito uh, mi devolución automática, hablando en este caso de los asalariados, o la solicito mediante la manual, pues la mayoría nos fuimos allá a la, a, la, a la automática, ¿no? Nos fuimos a la automática, pero en la automática resultaron ciertas inconsistencias o algunas inconsistencias que no eran inconsistencias. ¿Por qué? Porque te decía, pues tú lo presentaste así, el SAT lo tiene así, diferencia cero, pero de todas formas te lo rechazaba, ¿no? Y en ese sentido, eh, Considero también muy personalmente de que la autoridad, si autorizara todas las automáticas en un primer momento, pues prácticamente el, el, el gasto que tendría que efectuar o el desembolso que tendría que afectar, si eh, efectuar, perdón, si afectaría bastante las arcas públicas. En ese sentido, hay un cierto filtro de, de devoluciones que si pasan en la automática, y pues si no pasan te vas a la manual como comentaba aquí el maestro pues todavía estamos en ese periodo de hasta el 31 de julio, todavía el mensajito aparece ahí de que tú la puedes presentar subsanando las irregularidades hasta el 31 de julio o si no presentarlo en el formato electrónico de devoluciones el, el famoso FED en algún momento también platicaba con, con algún colega y me decía oye pero la automática no es una obligación en realidad la automática como lo mencionó el maestro Wilfredo viene en una en una miscelánea como tal viene como una opción y entonces si no quieres pedir la automática pues pide la manual que ese sí es tu derecho como tal establecido en el código y en ese primer en ese primer caminito que agarramos la automática y como una opción pues me dice la autoridad pues no fíjate que que no no determino que el saldo a favor sea cierto necesito mayores elementos como mencionaba tus estados de cuenta tus nóminas tu papel de trabajo donde conste tu, tus deducciones personales, tu estímulo de colegiaturas, etcétera, ¿no? Para verificar si es cierto que tienes un saldo a favor. Y pasa mucho con las deducciones personales, como lo comentó. Ah, pues, oye, contador, fíjate que sí pedí mi, mi este, mi CFDI de mis gastos dentales. Ajá, ¿y qué le pusiste en, en, en uso del CFDI? Como decía, pues, gastos en general, pues, ¿qué crees? No te va a servir ¿Por qué? Porque la precarga ya precisamente evalúa eso, que traiga ese uso de CFDI. Y ahorita que nos vamos a enfrentar, bueno, derivado de lo que está sucediendo hoy ya para en estos meses que todavía nos está dando la autoridad, pues yo creo que va a estar mucho más amarrada esa parte, ¿No? En cuestiones de IVA personalmente, eh, me han pedido hasta hasta el acta de función, creo, porque me han pedido por ahí contratos, eh, quiero todos los contratos con tus proveedores, con copia eh, de la identificación para que conste la firma de ese contrato con el de tu proveedor o de tu cliente y es donde muchos contribuyentes se atoran y dices oye pues no le voy a estar pidiendo el contrato a todos los clientes claro hay un monto específico por ahí que te pone la autoridad pero son algunos requerimientos que en algún momento pueden meter miedo ¿No? Oye y si la solicito y dijeras pues viene la auditoría viene la revisión una primera solicitud de información no quedaron conformes, viene otra segunda solicitud de información, o como decía el maestro, ahora en vez de pedirme a mí, se van a ir con el tercero a verificar la información que yo le di, y cuando ese tercero diga, no, no es cierto, fíjate que yo no operé con esta persona, pues, levanto ahí la, el ojo de la autoridad, y pues pudieran eh, suceder algunas otras cuestiones, ¿no? Eh, voy a hacer un paréntesis ahorita para saludar a los que ya nos están viendo, maestro. Saludos aquí a, a Manuel Poblet, que nos está viendo, Alberto Pérez, Yendi Ramírez, Mireya López, buenas noches, familia, familia Census, Edith Martínez, buenas noches, gracias por la información que nos comparte. Eh, Yarrigagui, Gabriela Canseco, cantera de Cineros, ADA, lo está viendo. Pues muchos saludos a todos los que nos están viendo, es un tema bastante recurrente ahorita en, esto, en estas declaraciones que pasaron. Y todavía estamos en tiempo de, de agarrar ese primer caminito que nos mencionaba el, el, el maestro a reserva de algunas inconsistencias que ya no podamos solventar, pues vamos a tener que realizar nuestra solicitud de devolución manual. ¿Qué nos puede seguir comentando, maestro, con, esta, con esta, este tema de devoluciones? Ya que ese FED... Ah, tenía ahí una pregunta aquí, sí, muy personal, que le voy a hacer, maestro... Eh, por ahí, no sé si recuerda que en algún momento existió el, un formato electrónico que se llamaba F3241, más o menos así se llamaba, si no mal recuerdo. Ese era un formato electrónico de devoluciones. Actualmente creo que ya no opera, no sé si estoy en lo correcto, esa era mi pregunta, si si todo todavía estamos obligados a, a utilizar ese programita o ya todo se vacía en el FED que trae la, la, la página, o cómo operaríamos esa parte ya de la devolución manual. Sí, contador, muchas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan, el cual te este, invitamos que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios de este tema de, de mucho interés. Bueno, en este sentido, este conta, referente a las inconsistencias, me permite hablar de este tema para posteriormente comentarles sobre el formato que comentaba. Va a depender mucho cómo lo esté tomando la autoridad porque una de las principales inconsistencias que encontramos contra es acerca de que si la empresa o el patrón no pagó las retenciones en tiempo y forma, es una causal para que la autoridad competente no te devuelva esas cantidades. Sin embargo, también hay, una, hay un criterio que por ahí este publicó la PRODECON, en donde nos establece que no es una causante para que la autoridad nos deniegue ese saldo a favor. Por lo tanto, en esos casos que haya esa negación por parte de la autoridad es donde vamos a presentar esa devolución de manera manual a través del formato que usted comentaba. Como vuelvo a repetir, va a depender mucho de la inconsistencia que te esté marcando en la, al momento que tú consultes la devolución de ese saldo a favor. En el caso de las personas físicas que hayan obtenido ingresos por plataformas digitales, una de las inconsistencias que hemos detectado es que no está reconociendo como tal el gasto. Si bien es cierto, cuando se tenga el ingreso a través de plataformas digitales y se haya elegido la modalidad, perdón, de pagos provisionales, en el llenado de la declaración, si nos damos cuenta, no viene ese apartado en donde notemos estas deducciones que vayamos efectuando de manera mensual, sino que esas deducciones únicamente se van a anotar hasta la declaración anual. No es una deducción personal como tal, sino que es un procedimiento porque la plataforma no lo permite. Y dentro de algunas preguntas frecuentes, la autoridad manifestó que ese sería el procedimiento que se debe de seguir para las plataformas digitales. También, no está reconociendo la retención que te hace la plataforma. Aquí es muy importante que esas constancias que emite de manera mensual, tenemos que irlas guardando, eh, pues en una memoria USB, en una carpeta, etcétera. Porque el momento que estemos solicitando ese saldo a favor, pues bueno, vamos a tener que anexar esa información a nuestra solicitud previa. Y bien, referente al programa que usted comentaba, para efecto de, eh, el impuesto al valor agregado, encontramos estos formatos 32 y el 41. Estos son formatos que los vamos a descargar de la página del SAT, son editables, son formatos en Excel, pero el formato F3241, que es un programa, es únicamente quienes lo hacen uso a través, hacen uso de esa devolución, de ese saldo a favor es para aquellos grandes contribuyentes como tal. Ellos únicamente descargan ese formato y llenan como tal el, este, los anexos respectivos. También, contador, comentar que en la ley de ingresos de la federación encontramos estímulos fiscales referentes al artículo 16 y sus su respectivas fracciones, en donde un estímulo fiscal que encontramos es para efectos del IEPS a los contribuyentes del sector primario. Y nos establece que si nosotros no, no aplicamos ese estímulo fiscal, en lugar de hacer uso de, de esa aplicación, lo que podemos hacer es la solicitud de devolución de ese estímulo fiscal del IEPS. En este sentido, se va a ir solicitando de manera trimestral. En este, en este caso, este será vía FED, vía solicitud de manera manual. Y pues bueno, eh, la regla miscelánea nos establece el procedimiento, los requisitos que debemos de cumplir para este sector primario. Perfecto, maestro. Pues aquí tenemos ya un, una pregunta que nos hace eh, Carmen Santana. Y nos dice, en este año tuve varias situaciones con las Afores. En el caso de aportaciones extraordinarias, no apareció el CFDI porque el RFC de la FORE estaba mal y al solicitarles que la emitieran nuevamente este año, dijeron que ya no podían y de ahí nadie lo saca, ya que por un error de ellos no se pudieron deducir esas aportaciones. Nos pregunta qué se pudiera hacer si PRODECON puede eh, ayudar en ese sentido de, de que pues por el error de, de, del RFC que nos comenta de la FORE pues no, no lo precargó y no los consideró y en consecuencia me imagino pues vino esa, ese rechazo a la devolución. Bueno, si bien es cierto, ahí es un tema un poquito complejo porque considero que es responsabilidad por parte de estas AFORES y obligación de ellos de emitir como tal contra el CFDI que ampare como tal esa aportación extraordinaria o complementaria que se haya emitido. En este sentido, sí considero de que la PRODECON podría ser un medio... En el cual, pues bueno, este nos, nos ayude como tal para la presentación de ese caso. Y no está de más, conta, salvo su opinión también, presentar un caso de declaración en el portal correspondiente para efectos de que tener fundamentado. Y en su momento, pues, eh, va a depender de cuánto sea el monto. Si es redituable, pues bueno, presentar una declaración complementaria, anexando en su momento, este, solicitando esa devolución de manera automática. Estas respuestas que nos dé la autoridad y también este la PRODECOM. ¿Usted qué claro. opina al respecto, Conta? Claro, pues eh, de hecho, precisamente un caso similar me, me, me llegó y, y se está checando ese tema con la FORE, lo mismo, que no precargó las, las aportaciones complementarias y en ese sentido se va a intentar la, la manual. ¿Por qué? Porque en la automática, pues no como tal ya lo rechazó en un primer momento de que precisamente esa fue la diferencia, de que en la precarga no, no lo consideró y pues se tiene el CFDI, eh, se validaron el uso, está correcto todos los demás requisitos para poder eh, deducir estas aportaciones complementarias en este caso de, de la FORE, pues se cumplieron entonces, pues se va a ver eh, la posibilidad de meterlo de una forma manual, aunque todavía estemos en tiempo y se pueda realizar alguna complementaria pero como miras a que, pues la autoridad lo va a volver a rechazar en una, en, una, en una automática, ¿no? En ese sentido, yo creo, como dice el maestro, pues también es responsabilidad de... Tendríamos que checar ahí qué pasó con la FORE o por qué fue el error. ¿Por qué fue el error en el RFC, no? Como decía, si el RFC está mal, ¿pero el RFC de quién? Porque si el de la FORE está mal, el timbrado, en este caso, de las validaciones que existen actualmente en versión 3.3 pues no hubiera dejado timbrar. Si el RFC del receptor es el que está mal, pues por una lógica ahí sí tendríamos una cierta responsabilidad, considero personalmente, tanto del de receptor del CFDI. ¿Por qué? Porque los datos que yo le di a la Afore para efectos de que me emitiera o en algún momento los datos que ya tiene registrados, pues en esos datos los emitió, ¿no? como ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, me llega un cliente y me dice quiero mi factura? En versión 3.3 no había tanto problema. Yo creo que es lo que se va a eliminar ahorita en la, en la, en la nueva versión, en, en la 4.0 que estamos esperando o ya viviendo. De que, pues, a ver, ¿tu RFC? No, pues sí, ahí está el RFC. ¿Y qué tal que me da el RFC de otra persona? No era el suyo. Cuestiones múltiples que pudieran pasar. Pero ahorita, pues, ya nos vamos a enfrentar a la validación tanto del nombre del código postal y ahora sí o eres tú o no se timbra. pues Y en ese sentido, pues, se van a eliminar esos detalles aquí también personalmente considero si sí fue un error de la FORE se pudieran utilizar, en algún momento yo lo hice se pudieran utilizar los canales de denuncia como tal que existen por la no expedición de comprobantes fiscales donde se levanta un, un caso similar al de aclaración donde oye, no me quiere reponer o no me quiere dar la factura de esta operación, el SAT entra al, al, a la solicitud de esa de ese CFDI y pues en una, en un caso como tal que se va desahogando entre la autoridad y ese proveedor, o en este caso la Afore, pues se tendría la emisión del comprobante, ¿no? Ahí hay que ver también los ciertos requisitos para efectos de que entre en el año que pues ya no se cumpliría. Esa sería mi opinión. Por aquí tenemos también eh, un saludo aquí de, del amigo Efraín Salvador. Saludos mis estimados amigos, excelente tema, por ahí le mando saludos maestro Wilfredo, el maestro Efraín Salvador, y aprovechando el saludo de, de, del amigo Efraín Salvador, pues ahorita a las nueve de la noche tenemos eh, Rompiendo Paradigmas con precisamente con el maestro Efraín, con el maestro Enrique Corona, con el maestro Antonio Aranda, con el maestro Pepe Soto, que hoy anda de manteles largos porque es su cumpleaños, y de el maestro eh, ¿Qué me falta? ¿Qué me falta. Ah me falta el más importante, el, el director de, el, el conductor del programa Rompiendo Paradigmas, este Martín Rojas Tamayo, y pues también nuestro, nuestro querido director aquí de Census, el maestro Antonio Aranda. Pues los esperamos a las nueve de la noche, ya me aventé aquí el, el comercial. Tenemos por aquí otros, otros comentarios, dice Carmen Santana, aunque parezca increíble, Sura tiene mal su sistema, o presiento que fue a propósito, <risa> porque fiscalmente el PDF estaba bien, todo, pero no aparece en el SAT. Ah, caray, el PDF está bien todo, pero no aparece en el SAT. Pues lo, lo que se recomendaría yo personalmente sería la manual. No sé qué piensa este el maestro Wilfredo. Bueno, es que por lo que comenta, puede que este, el, el PDF, digo, el, el CFDI no haya venido de recargado de manera automática. Okay. Por lo tanto, si está bien, eh, el RFC pues, si reúne requisitos hay que anotarlo este, hay un apartado que se llama agregar entonces ahí hay que anotar los datos y pues este, presentar declaración complementaria si es que perdón ya presentó la declaración o en su momento si no la ha presentado pues anotarlo de manera este, automática, de manera sí. este, manual perdón manual, ¿no? manual y bueno actual. también este, aprovecho por ahí a saludar a nuestros estimados amigos por ahí este, comentaba maestro contador Efraín y a todos los este, estimados amigos del de programa de las nueve. Pues muchas gracias. Eh, igual aquí nos preguntan a las nueve en dónde. Eh, igual por aquí por este canal este Monse Sarmiento a las nueve de la noche por por esta página de Ciencias y Capacitación se transmite igual en vivo el programa de rompiendo paradigmas y también aprovecho a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. A partir de la próxima semana, por ahí tenemos un cambio de, de día y de horario de nuestro, eh, de nuestro programa de noches de censos por eh, ciertas cuestiones personales de su servidor, pues vamos a cambiarlo a los días martes. Martes siete y media de la noche, a partir de esta semana que viene, que sería el martes, el martes, 14, sí, martes 14 y de ahí así nos vamos todo junio, julio y mediados de agosto. Ya pa pasando agosto, ya regresamos a los días miércoles. Solamente va a ser por una corta temporada, esperemos que, pues también nos acompañen los días martes siete y media de la noche. Ya quedan avisados, de todos modos ahorita antes de terminar el programa les vuelvo a recordar. Pues bien maestro, continuamos con este, con este tema también, eh, pues yo creo que bastante importante. Por ahí ya salieron algunas cuestiones eh, de la práctica que tiene nuestro, nuestro auditorio, los que nos están viendo, los que nos están escuchando y pues. Yo creo que la mayor parte está en el tema de salarios, ¿no? Pero también, pues, los empresarios, como ya nos, nos aclaró aquí el maestro, eh, el programa este electrónico, el 3241 o los anexos como tal, que vienen editables en Excel, como tal el, el anexo para efectos de IVA, eh, el 7, creo también pide el 7A, que es el origen del saldo a favor, si no mal recuerdo, eh, pues... ¿Dónde, ¿Dónde los tendríamos que presentar? ¿no? Este, FED, este FED es una parte de la página del SAT, donde lo encontramos. Y el, una de las preguntas también importantes, ¿para presentar el FED es necesaria la firma o lo podría presentar con contraseña? ¿Por qué? Porque al rato me mandan a hacer mi... Yo tenía menos de 10 mil pesos y lo iba a presentar con, con contraseña y al rato resulta que me la rechazaron y me tengo que ir al FED. Y pues yo lo iba a hacer ahí porque nada más tenía contraseña, no tengo firma, soy asalariado. Entonces, al irme al FED, ¿sería obligatorio que yo tenga esa, esa, esa firma electrónica o la llamada de firma para efectos de poder concluir mi trámite manual? Sí, maestro, efectivamente, como, como comentaba usted, y por ahí ofrezco una disculpa, porque hace un momento utilicé una palabra que consideré, considero que no debía de utilizar es referente al IVA acreditable. Los anexos para efectos del IVA es el anexo 7 y el 7A. Esos son los que se presentan. Y el F3241 es para los grandes contribuyentes. Y bueno, referente a lo que usted comentaba del de famoso FED. Bueno, si bien es cierto para la presentación de esta solicitud, nosotros pues podemos ingresar con RFC y contraseña pero donde es necesario eh, que enviemos esa solicitud es al momento cuando ya le de, vamos a dar firmar, porque ahí ya no nos va a permitir este RFC y contraseña. Por lo tanto, aquí es necesario contar con la firma electrónica para el, hacer el envío de esa solicitud. Claro que este, previamente nos va a dar un acuse el, el, al momento que presentemos esa solicitud, y pues bueno, una vez teniendo el acuse, hay que esperar el plazo de los 40 días, hay que estar atentos al buzón tributario, tenemos que tener activado el buzón tributario, porque en algún momento puede que la autoridad competente nos envíe por allí este solicitud de información adicional que requiere, en donde, pues bueno, este, lo hace con la intención de verificar la procedencia de ese saldo a favor, es decir, que sea un saldo real. Y en este claro. sentido, este cuenta por ahí hace uh -huh. unos años eh, el SAT implementó un, un programa que se llama Programa de Fiscalización de los Asimilados a Salarios ¿En donde Pues bueno este, ese programa lo que nos da a, a entender es que estas personas que están solicitando esa devolución de ese saldo a favor, lo que les está pidiendo es que materialicen la forma en cómo se le está pagando bajo esa modalidad. Porque déjame comentarte contador y también nuestros estimados amigos que nos sintoniza que tenemos el como el dato erróneo de que contratamos a una persona y queremos este que se le pague vía asimilados y no es así, se tiene que ubicar en la fracción de la en la fracción correspondiente del artículo 94. No no es Así por así que te diga oye, tu patrón, asimílalo a salario. No, espérate. Tengo que checar en qué fracción del artículo 94 se encuadra la situación. Y es ahí donde, dependiendo la, la, la situación que, que se lleve a cabo, vamos a demostrar esa materialidad. Por ejemplo, si estamos pagando asimilado eh, como un honorario, a los miembros del Consejo de Administración, pues bueno, en primer lugar, tenemos que tener como parte de la materialidad, pues el acta constitutiva, el acta de asamblea, perdón, extraordinaria, en donde se manifieste, pues bueno, que en primer lugar, cuál es el monto que se le va a estar pagando de manera mensual. Si es el representante legal, tenemos que tener en cuenta el poder notarial o si dentro de la misma acta constitutiva viene Manifestado el poder notarial, pues bueno, anexar en la acta constitutiva el CFDI correspondiente. Y aquí es muy importante, contador, porque he visto CFDI que se están emitiendo de manera quincenal. Uh -huh. Y no debe de ser así, contador. Así el CFDI debe de ser de manera mensual. Independientemente si pagas eh, dos quincenas, va a ser del primero, por ejemplo, de junio al 30 de junio. Periodicidad de pago mensual. No debemos denotar el salario base de cotización, el salario diario integrado, el tipo de contrato, este, la fecha de inicio de la relación laboral, porque en ese supuesto podría considerarse como una relación laboral y como sabemos, hoy en día la autoridad actúa de manera chismosa, le va a ir a contar al Seguro Social, le va a ir a contar al Infonavit. Y no se vayan a espantar que en algún momento pues, te diga, ¿sabes qué? Me debes cuotas del Seguro Social, me debes aportaciones ante el Infonavit Así es. Y, y, y precisamente de, de asimilados a salarios, los reales, no los que se disfrazan de asimilados a salarios en algún momento, precisamente del asimilado salario tiende mucho a, a generarse estos saldos a favor, precisamente por el nivel de retención. Y recordando también parte de lo que establece la disposición referida con respecto a alguna de las fracciones, en este caso de los miembros del, del Consejo de Administración o miembros directivos a los cuales sí se les permite la asimilación al salario, eh, en ese sentido, si no mal recuerdo, me parece que a ellos se les retiene la tasa máxima, ¿verdad? Si no, si no me equivoco. Y pre, precisamente por esa retención de la tasa máxima, pues se, te, se tiende a poder generar en algún momento un saldo a favor, pero siempre y cuando, como lo menciona aquí eh, la recomendación del maestro Wilfredo, pues es tener esa, ese soporte tanto documental, jurídico, que, que nos va a proteger en algún momento con algunas instituciones, llámese INSS, Infonavit, o en este caso el propio SAT, porque eh, el asimilado salario una ya está muy vigilada, ¿Por qué? Porque se abusó mucho de esa figura de que pues no eres trabajador, ¿eh? eres, eh, nada más te asimilé para efectos de tributación, para efectos de impuesto a la renta, pero para los otros efectos de seguridad social, de Infonavit, de todo lo demás que tendría un trabajador, no eres. Entonces, eh, si decíamos, no, pues no eres, y nos dice aquí el maestro, oye, pero pues, ¿y por qué le timbras del 1 al 15 y luego del, del 16 al 31? Y todavía le pones 15 días, 16 días, y le anotas su, su, como si fuera su salario base de cotización, le anotas algunos elementos dentro del complemento 1.2 que recordemos que sigue vigente y va a seguir vigente hasta que nos los cambien, eh, todos esos elementos que en algún momento constituyen al subordinado, que en algún momento se usan para el subordinado, y recordemos que en el elemento, de acuerdo a algunas tesis de jurisprudencia también, que el elemento sustancial de la relación laboral, pues es la subordinación que es algo que no existe como tal en el asimilado, ya que se asimilan ciertos supuestos, ciertas actividades, hasta una actividad empresarial, se podría asimilar al salario, como lo menciona, si no me recuerdo, la fracción quinta del, del referido artículo, ¿no? Entonces, pues a todos los que nos están escuchando por aquí también, de, de, de, de Arriaga, Chiapas, saludos hasta Arriaga, Chiapas, Gerardo Francisco de Cerno, Franco Gómez López, Gerardo Gómez López, saludos hasta Chiapas, y pues a todos los que nos están escuchando, pues si tienen por ahí dudas también antes de cerrar eh, nuestro programa, pues serán bienvenidas, los saludos, las dudas, algún comentario que tengan, alguna experiencia que hayan vivido con respecto a las devoluciones que se si tienen de saldos a favor, llámense ISR, llámense IVA, por aquí ya nos comentó también el maestro en algunos supuestos de, de del IEPS, y en ese sentido, pues, podemos ir externándolos ahí en nuestro en nuestro foro. Pues qué nada más nos puede comentar maestro para para ir eh, para ir redondeando este este tema bastante importante de la recuperación de los saldos a favor hemos estado hablando de saldos a favor y, y de pago de lo indebido en un primer momento los que apenas se conectaron pues les recomiendo que regresemos el video lo volvamos a ver ya que nos dio una una de, diferencia como tal existente entre estos dos conceptos que muchas veces pues se pueden llegar a confundir qué más nos puede comentar eh, maestro le dejo libre el micrófono Perfecto. Bueno, comentar también de, de que si pasado el plazo de los 40 días hábiles que nos establece el código fiscal la autoridad nos deposita cantidades tendría que pagar los intereses como tal. Intereses sobre ese saldo a favor y el código fiscal nos establece que primero se pagarían los intereses y después nos pagaría el monto principal. También comentar que este previa previa este, información carga, precargada en la solicitud nos establece que va a ser vía transferencia ese depósito que se va a estar efectuando este, a, la, a la cuenta del contribuyente correspondiente sin embargo contador por aquí hemos tenido algunos casos en donde pues bueno a veces este, como asesores también abusan del contribuyente porque en lugar de anotar la cuenta o la clave interbancaria sí del contribuyente, pues anoto mi clave interbancaria y, pues bueno, ese saldo a favor se va a ver reflejado en mi cuenta bancaria. Pero considero de que por ahí tiene que tener en cuenta la autoridad algunos filtros para que no se lleve a cabo ese procedimiento. De tal forma, pues a veces hay este, eh, considero dentro de las instituciones alguien que, pues que haga esas operaciones, porque al final, pues se me ocurre que la forma en cómo hace el efectiva estas devoluciones, podría ser mediante una carga batch en donde, por ejemplo, pues vengan todas las cuentas y pues le dé un clip y ya se envían esos saldos a favor. Entonces, recomendación también para la persona que este contribuyente que tenga ese saldo a favor, que se cerciore que efectivamente, pues bueno, es su cuenta bancaria. Claro, porque... El contador se puede poner listo, dijeran, y le ponemos nuestra cuenta y de ahí nos cobramos el honorario que, que nos debe, ¿no? Este, por aquí tenemos una pregunta de Lu Bastida: Dice, solicitamos saldo a favor de enero 2022 de IVA, lo dieron por desistido porque faltó una hoja de un contrato de préstamo. Pregunta: ¿se tiene que iniciar nuevamente el trámite? Sí, es correcto, es correcto, contador, contadores, este, la. El Código Fiscal nos establece que si no se presenta dado correctamente la, la, la información que nos está solicitando la autoridad, se da por desistido. Pero el hecho de que se dé por desistido no quiere decir que ya la autoridad no nos va a devolver esas cantidades en otra solicitud que se haga posteriormente. En este sentido, lo recomendable sería que presente una nueva solicitud de ese saldo a favor. Porque también comentar que tenemos un plazo de cinco años para que ese saldo a favor podamos nosotros este solicitarlo previa, previa a esta solicitud en, en el formato correspondiente. Claro, y, y también, o sea, considerar que ese, esa, eso, ese desistimiento como tal o, o lo que la autoridad considera por no presentar completa la información o por no presentar los requerimientos que la propia autoridad realiza, pues no representa una negativa, sino representa solamente de que ese trámite, pues ya no lo concluí, considera la autoridad que ya no quise, ¿por qué? Porque al no enviaron la información, ah, bueno, este contribuyente tal vez se arrepintió de solicitarme su saldo a favor y ya no quiere, ¿no? Se entiende desistido. Pero eso, y, y, y precisamente en el acuse, donde... Eh, tendría que llegar al buzón eh, tributario el, el aviso de que se entiende desistido, porque al no presentar el, el, la información, en este caso de la hoja que nos comenta aquí Lugastida, eh, tiene que llegar y tiene que notificarse por parte de la autoridad de que se entiende desistido, y por ahí hay un rengloncito, si no mal recuerdo, que dice que quedan a salvo los derechos del, del contribuyente en este caso de poder solicitar en algún momento como lo menciona aquí el maestro Wilfredo dentro de ese plazo de los cinco años también que tenemos para solicitar las devoluciones, pues queda a salvo nuestro derecho de volver a intentarlo de volver a solicitarlo, si ya tenemos toda la documentación que sabemos que nos van a pedir, pues ya lo, lo realizamos. Personalmente también en algún momento me ha tocado de que eh, pues las devoluciones me imagino que las las, las revisa por ahí también el robot del SAT, porque eh, si desisto una, me pidieron, lo vuelvo a intentar, me vuelven a pedir, desisto, hasta la tercera ya no me piden nada y ya me la depositan. Me ha pasado ahí dos, tres veces y digo, bueno, tal vez esta es cuestión de, del filtro, que en algún momento dijeron, no, pues necesito tu información, necesito tu información, y a la tercera dijeron, no, pues esta pasa y se la se va pidiendo en algunos otros contribuyentes, ¿no? Esa es cuestión eh, prácticamente como pasa con la con las visas, ¿no? A, a, a, te toca o no te toca como tal. Eh, así me ha pasado, es una experiencia nada más que les quería mencionar, no es que así sea, pero pues en algún momento también quedan a salvo nuestros derechos de poder solicitar esas contribuciones a favor. Pues bien, maestro, pues ya, ya casi estamos terminando. Eh, eh, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que van a poder ver este video que se queda ahí en la el programa se queda aquí en la página de Census, y pues a todos los que lo vean de manera diferida, pues también esperemos que sigan comentando por ahí, que, que reproduzcan y que nos compartan, ¿no? Siempre es bueno eh, tener eh, este tipo de invitados de, de, de gran calidad, que nos pueden compartir su experiencia, y que nos pueden compartir sus, sus conocimientos con respecto a este tipo de temas. Muchas gracias a todos. Eh, maestro, le dejo el micrófono para que se pueda despedir, pueda cerrar esta parte del programa, si tiene algunos comentarios adicionales, eh, para que podamos ir terminando nuestra sesión. Gracias, maestro. Bueno, como sabemos, pues bueno, ya estamos a la mitad del ejercicio 2022, en el cual pues, varios contribuyentes ya este, solicitaron sus facturas por deducciones personales. Recomendación, revisen el uso que se le está dando la, a esa factura, porque todavía estamos a tiempo y no vayamos a llegar a enero febrero marzo del 2023 y pues ya queremos este cancelar este sustituir esa factura va a ser imposible entonces revisemos chequeemos tiempo si tenemos este saldos a favor de años este años hacia anteriores perdón, también podemos solicitar esos saldos a favor no este eh, pues queda mal por ahí este tener pues un dinerito extra en estos tiempos de, de pandemia si tenemos ese saldo a favor. Y pues bueno, no me queda más que agradecer, estimado maestro, a, agradecer a todos los que están este, conectados, por aquí veo este, a Rosario García, Julio García Castillo, eh, José Jarlín, por acá nos escribe también Jesús Hernández, contador, licenciado este, un abrazo. Por acá también nos escucha nuestra amiga Teresa Martínez y cada uno de los amigos que nos estuvieron sintonizando los invitamos a que nos den este like, denle en seguir la página, compártanlo con sus amigos para que lleguemos este, a, más, este, a más contadores, a las nuevas generaciones. Y, pues, bueno, pues no me queda más que agradecer, contador. Y, pues, a ver si en otra ocasión por aquí este, se me hace el honor de poder participar con usted nuevamente en no claro programa. Al contrario, al contrario, maestro Wilfredo, siempre es un gusto, como mencionaba al inicio del programa, tener eh, pues este tipo de invitados que nos que nos nutren, que nos comparten, y pues, eh, nuestros, nuestro auditorio el día de hoy, pues, creo que quedó complacido con el conocimiento vertido el día de hoy. Eh, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a, a nuestro invitado, el maestro Wilfredo Fabián, esperemos también que eh, de parte aquí de la familia Census, pues, nos acepte otra invitación en algún otro momento, pues, para poder insertar y platicar sobre este tipo de temas. Se vienen cosas muy interesantes después de lo que pasó el día de hoy, se vienen cosas dijeran dijera por ahí se vienen cosas peores, ¿no? Pero yo creo que peores para algunos o mejores para, para algunos otros, pero hay que, uh, hay que saber aprovechar esas oportunidades que todavía nos da la vida y que nos da en este caso la autoridad, ¿no? Ya andamos preocupados con esa constancia de situación fiscal y pues por ahí de un respiro la autoridad, no lo dejemos hasta el último, eh, no en diciembre vamos a estar igual, pero pues Vamos a aprovechar, vamos a analizar también qué significa todo esto para irnos preparando durante esta, este segundo semestre del año que nos queda. Muchas gracias, maestro Wilfredo. Y les recuerdo, la próxima semana pues nos vamos a estar viendo el día martes. Espero que pues también nos puedan acompañar. Y ahorita ya a las nueve de la noche, en, este mismo, eh, en esta misma página de su Capacitación, pues los esperamos al programa de Rompiendo Paradigmas. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias a todos y nos estamos viendo el día martes siete y media de la noche. Muchas gracias, nuestro, Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.